Ya, ya, ya, ya, ya, 3, 2, 1, tiempo. Sos un intruso, te gano que encima incluso uso. De que ir como un buzo, buceando, canto, buscando los recursos. Retomo el impulso, cambio el cursor cuando la frase yo te las pulso. Vos tenés los demonios internos, yo los saco pa' afuera. Cada vez que expulso, ah. esa mierda sobre ah. ti. Negro, yo no quiero tampoco que hacer un hit. Solamente te digo lo que quiero decir. No me mires con cara de que no sabes sobre mí. Dice que me pinta la cara.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 Eso que soy un nazi, no me cabe todo lo que dicen. Eso para para papá, para esos bigotes. Tengo flow, lingote, cacote, hoy no que distinto. La cara te pinto como en la red FM que soy en el quinto. King Esto ese soy yo, puto cagón. Mordiste, te fuiste por ser un bocón. Yo rimo un montón. Una rima de esta tonelada, nada te manda para el cajón. Otra tonelada de ron, otra vez me voy a tomar ese licor. Quiere pararme, me siento gigante. Yo voy adelante, me dicen King que se fue, que se fue, que ya lo maté, ya lo arrebaté, bando de estas hijo de puta, aquí la rima ya la te gasté Te pasé, esto que es muy fuerte, tengo frita el negro, no te salva la suerte Esto es muy fuerte, soy vos, que que tu verdugo para siempre